Hola, soy Mario Castañeda. En esta ocasión, mis amigos de Más Ciencia por México me pidieron ayuda para hablar sobre lo que está pasando con el coronavirus y qué podemos hacer hoy para ayudarnos y ayudar a nuestra comunidad. El COVID-19 es una enfermedad respiratoria causada por una nueva cepa de la familia de los coronavirus. Este provoca una enfermedad respiratoria severa y aguda que se caracteriza por fiebre, tos seca y dificultad para respirar aunque en casos más graves puede tener otros síntomas más severos. ¿Por qué es importante estar atentos a esta pandemia? Se estima que los síntomas serán muy leves para la mayoría de la población. Solo una pequeña fracción de los pacientes tendrán necesidad de ser hospitalizados y todavía menos serán los que fallezcan. Las personas con enfermedades como diabetes, hipertensión, obesidad, cáncer y mayores de 65 años son las que están en mayor riesgo. El problema es que si no realizamos acciones rápidamente, mucha gente enfermará al mismo tiempo y quizá no tengamos suficiente personal, materiales ni espacio para atender a todos los pacientes con un cuadro grave de COVID-19. ¿Qué puedes hacer hoy para ayudarte a ti y tu comunidad? Distancia social. El coronavirus se puede contagiar por contacto persona a persona. Al hablar, toser o estornudar, la saliva puede ser inhalada por otros e infectarlos. Mantener dos metros de distancia con las personas que nos rodean ayudará a evitar el contagio. No besos y no abrazos. No, ya en serio. Si seguimos las recomendaciones de distancia social e higiene, podemos darle un kamehameha al COVID-19. Sé un Vegeta antisocial, dos metros de distancia. Lávate las manos continuamente. Si alguien enfermo tose o toca superficies como mesas, pasamanos, barandales o los tubos del transporte público, el coronavirus puede vivir ahí por horas. Si tocas alguna de estas superficies, el virus estará en tus manos. Por eso, lava tus manos. No te toques la cara. Podrías tener partículas de coronavirus e introducirlas a tu cuerpo por la nariz, boca u ojos. Lava tus manos con agua y jabón inmediatamente después de haber estado en contacto con cualquier superficie. Si no te puedes lavar las manos, utiliza gel desinfectante de alcohol. Usa alcohol al 70% para desinfectar superficies que tú u otras personas toquen frecuentemente, en especial tu celular. Minimiza el contacto con otras personas. No salgas a realizar actividades que no sean esenciales para la vida diaria o la supervivencia. Te preguntarás cuánto ayuda realmente seguir todas estas reglas de limpieza y distancia social. ¡Sirve mucho! Es la diferencia entre tener cientos de casos, decenas o solo algunos pocos casos. Así aseguramos que los casos más graves cuenten con la atención médica que necesitan y logren su recuperación. Entiendo que puede ser absolutamente necesario que salgas. Hay trabajos que lo requieren. Si es así, recuerda los tips esenciales. Mantén distancia social, 2 metros. Lava tus manos. No toques tu cara. Limpia continuamente las superficies con alcohol al 70%. Solo acude al hospital en caso de tener síntomas graves, fiebre alta, tos seca o dificultad para respirar. En caso de sospechar que has estado en contacto con alguien infectado o si presentas alguno de los síntomas, quédate en casa. Comunícate de inmediato con el personal de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria al teléfono 01-800-00-44-800. Ellos te guiarán. Aún estamos a tiempo de ganarle la guerra al COVID-19. Ayuda desde tu casa a mantenerte alerta contra el COVID-19 y a derrotarlo con la distancia social.